Trabajadores ratificaron su respaldo total al presidente Lenín Moreno. Agosto fue el mes de menor inflación en la última década. Ministerio de Salud realizó evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno. Y en lo internacional, andan más de 10 millones de dólares en búnker de exministro Temer.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 Asimismo, el primer mandatario se reunió con los trabajadores y dirigentes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores, quienes se reunieron a la iniciativa del diálogo nacional planteado por el gobierno. El Frente Unitario de Trabajadores es fundamental para construir una democracia participativa e incluyente, ya que defender los derechos de los trabajadores es un objetivo primordial del gobierno nacional, explicó el presidente Moreno.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 El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto 135 sobre las normas de optimización de austeridad del gasto público.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 servicios públicos. En lo que refiere a gastos en personal, el artículo 4 del documento indica que las remuneraciones mensuales unificadas que superen el grado 2 del nivel jerárquico superior se reajustarán El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplirá actividades hoy en Tena, provincia de Napo. Este jueves 7 de septiembre, a las 12 horas, realizará el lanzamiento del programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible. A las 16 horas, el jefe de Estado realizará un recorrido por las zonas afectadas por el desbordamiento de los ríos Tena y Pano. Posterior a ello, recorrerá la obra y la carpa técnica del Parque Tena. El evento de las 12 horas de hoy usted lo podrá seguir a través de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional, asimismo por nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Inicio de espacio promocional.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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos INEC en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeralda, Zambato, Cuenca y Santo Domingo, en el mes de agosto se ha evidenciado que este ha sido el mes de menor inflación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Ecuador registró una inflación de 0,01% en el mes de agosto,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 Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional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 Fin de Espacio Promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional.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 entonces ministro de Cultura. La operación del martes es una ramificación de la operación Cui Bono, que investiga un esquema de fraudes en la liberación de créditos de un banco estatal en beneficio de políticos, altos funcionarios y empresarios. La justicia europea confirmó el miércoles el plan de acogida de refugiados adoptado en septiembre de 2015 en pleno auge de la crisis migratoria en el bloque, pese a la oposición de algunos países de la ex órbita soviética. El alto tribunal consideró que el plan contribuye de forma efectiva y proporcionada a hacer frente a la crisis migratoria. La sentencia no puede ser recurrida. Hungría, que junto a Eslovaquia había solicitado al Tribunal de Justicia la anulación del plan, no tardó en reaccionar calificando la decisión de irresponsable. No fue una decisión legal, sino política. La política ha violado la ley y los valores europeos. En 2015, Hungría construyó una valla en su frontera con Serbia y Croacia para evitar la entrada por tierra de migrantes y refugiados. Ese año, más de un millón de migrantes, en gran parte sirios, escapando de la guerra en su país, arribaron por mar a Grecia e Italia en la mayor crisis migratoria en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Para enfrentar la ola de migrantes, los 28 países de la Unión aprobaron repartirse, en base a cuotas, hasta 160.000 solicitantes de asilo llegados a esos países mediterráneos en un plazo de dos años. A punto de cumplirse los dos años, al primero de septiembre, solo 27.645 refugiados han sido reubicados. Claro, claro, Pilar Abel no es la hija de Salvador Dalí. Así lo han ratificado las pruebas de ADN realizadas por los restos de la después de que a finales del pasado junio un juez decretase su exhumación para realizar los exámenes biológicos. La extracción del cuerpo de la cripta situada dentro del Teatro Museo de Figueres tuvo lugar un mes después. Abel había interpuesto una demanda de paternidad en 2015 defendiendo que había nacido fruto de una relación en verano de 1955 entre su madre y Dalí. No obstante, la fundación Gala Salvador Dalí siempre había negado tal posibilidad. Dalí, considerado un genio excéntrico, es el autor de obras como La persistencia de la memoria o Muchacha en la ventana. Unido pondrá fin al libre movimiento de ciudadanos comunitarios inmediatamente después del Brexit y establecerá restricciones para frenar el ingreso de los trabajadores de la Unión Europea con excepción de los altamente cualificados. Estas son dos de las propuestas, incluidas en un documento filtrado que revela este miércoles The Guardian. Dicho documento, con fecha del mes pasado, ha sido elaborado por el Ministerio del Interior. Tiene 82 páginas, está marcado como extremadamente sensible y según el periódico se centra en una política que da prioridad a los trabajadores británicos. Mientras el antiguo viceprimer ministro conservador, Michael Heseltine, contrario al Brexit, afirmaba en una entrevista lo siguiente. Creo que ahora existe la posibilidad de que el Brexit no sea la realidad si se produce un cambio en la opinión pública. Lo que ocurre hoy es que el partido conservador, profundamente dividido, sigue dominado por los defensores del Brexit y el recuerdo del referéndum, mientras que aquellos que desean permanecer en la Unión todavía no tienen las pruebas que necesitan de que se haya producido ese cambio. Londres y Bruselas siguen dialogando sobre las condiciones del Brexit, entre ellas el futuro de los derechos adquiridos por los comunitarios que viven en el Reino Unido y los británicos que residen en uno de los países miembros. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Un gusto haberlos acompañado en este espacio de noticias. Quédense con nosotros. Más información hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.